Hola amigos de YouTube, aquí es su amigo CJTaxi Con un nuevo video En esta ocasión le vengo con la solución No me aparecen misiones en GTA San Andreas Android Y empecé también 2020 Bueno, les traigo dos soluciones La solución número uno Es Crearse una nueva partida Desde cero Para que se le solucione ese error Y la segunda solución sería Descargar Buscar en YouTube o en, en en cualquier navegador que quieran Buscar la misión en la que se quedaron y la descargan Y se la ponen a su carpeta de data del juego En PC o en Android Depende de donde sea Pero son las únicas dos soluciones que existen hasta ahora Y que yo he comprobado Que funcionan para los para el juego un ejemplo como me sucedió en un video anterior que les expliqué que no me aparecían misiones luego de la de pasar la misión Batla en la que Tempeni nos dice que tenemos que matar un soplón y mandar una fotografía para que, que verifique que el soplón está muerto. Entonces ahí se suponía que iba a recibir luego una llamada de César el Pando para que yo conociera a su prima. Para que si sí, ya conociera a su prima. Llamada Catalina. Dicha llamada nunca me llegó. Y yo esperé y esperé y esperé. Y nunca llegó. Eso significaba que la partida estaba dañada. O jodida como dicen en, otro, en, otro, en otros países. Entonces amigos. Las únicas soluciones son esas dos. La primera. Crearse una nueva partida de cero. Y la segunda. Buscar dicha partida en la que se hayan quedado. Buscarla en YouTube. O en cualquier navegador. Y la descargan Y se la ponen a su juego Y si y continúan su misión normal Para que no tengan que empezar desde cero Aunque la, la segunda solución Es la que les recomiendo Para que no tengan que repetir todo desde cero Bueno, se les pido sigue amigos si, Y así si, como siempre Ayudando a los novatos Y a los pro en dichos En dichos problemas Que pueden tener cuando están jugando Dichos juegos viejo amigos, sigue ya, si nos vemos en la próxima, suscríbete, dale like, comparte video. Adiós.